¡Bienvenidos! En este vídeo vamos a explicar algunas cosas sobre el cohete Saturno 5 que sirvió para llevar al hombre a la Luna, aprovechando que LEGO sacó a la venta el pasado 1 de junio de 2017 un nuevo modelo. Este modelo consta de 1969 piezas, que es precisamente el año en el que el Apolo 11, utilizando uno de estos cohetes Saturno 5, aterrizó por primera vez en la Luna. Además del cohete Saturno 5, también se incluye el módulo lunar, que se usaba para aterrizar en la Luna, y el módulo de amedrizaje, una vez los astronautas regresaban a la Tierra. Si queréis ver cómo se montó este modelo que utilizaremos aquí, podéis ver este otro vídeo al que podréis acceder en la descripción del vídeo. El cohete Saturno V se utilizó en 12 vuelos del proyecto Apolo hacia la Luna, desde 1967 a 1972, y además también se usó en 1973 para poner en órbita la estación espacial Skylab. El Saturno V medía 110 metros de alto, Aquí tenéis cómo sería un astronauta en la misma escala. Tenía 10 metros de diámetro y pesaba casi 3.000 toneladas, de las cuales solo 118 eran carga útil, el resto eran mayormente combustible. Se trata de un cohete con tres etapas. Utilizar etapas en un cohete permite liberarse de las partes ya utilizadas y reducir así el peso del cohete, para que sea más fácil llevarlas al espacio con menos combustible. La primera etapa es la más grande de las tres, medía 42 metros de alto. Es la primera que se enciende para despegar consta de cinco motores de tipo F1, los cuales, excepto el central, todos se podían mover ligeramente para controlar el ascenso del cohete. Estos motores quemaban 2.000 toneladas de combustible en 2 minutos y medio hasta llegar a una altura de 61 km, llegando a una velocidad de 8.600 km por hora. Una vez la primera etapa se separaba de las otras, esta primera fase seguía subiendo hasta 110 km de altura y acababa cayendo en el Atlántico a unos 560 km del punto de lanzamiento. Cuando se separa la primera etapa, también se expulsa el sistema de escape de emergencia, situado en la parte superior, y enganchado al módulo de mando, donde estaban los astronautas, y que en caso de que el lanzamiento fuera mal, se expulsaría y dejaría caer a los astronautas suavemente utilizando paracaídas. La segunda etapa del Saturno V tenía cinco motores del tipo J2 que funcionaban durante seis minutos elevando el cohete de los 62 km iniciales a 185 km de altura y una velocidad final de 24.600 km por hora. Una vez que se separaba la segunda etapa, acababa cayendo a 4.200 km del punto de lanzamiento. La tercera etapa consta de un único motor J2, como los de la segunda etapa, que se encendía dos veces. En el primer encendido, de casi tres minutos, situaba la nave en una órbita de estacionamiento, girando una vez y media alrededor de la Tierra a 165 km de altura. Durante esta órbita y media, los astronautas comprobaban que todo estuviera en orden y preparaban el momento del impulso para sacar a la nave de la órbita terrestre y enviarla en dirección a la Luna. Esta inyección translunar se producía dos horas y media después del lanzamiento, encendiendo de nuevo los motores de la tercera etapa, que funcionaban durante casi seis minutos, hasta que la nave lograba la velocidad de escape terrestre, unos 40.000 km por hora. Ya de camino a la Luna, unos 40 minutos después de la inyección translunar, los módulos de servicio y de mando, donde estaban los astronautas, se separaban de la tercera etapa y tenía que hacer media vuelta para acoplarse al módulo lunar, que era el que aterrizaría en la Luna. 50 minutos después, ambos se separaban definitivamente de la tercera etapa y continuaban su camino a la Luna sin ningún impulso extra. Una vez alrededor de la Luna, el módulo de servicio situaba la nave en órbita alrededor de la Luna. Después, el módulo de mando y el módulo lunar se separaban nuevamente. En el módulo de mando, se quedaba uno de los astronautas en órbita a la luna, pero sin pisar la superficie. Los otros dos astronautas se metían en el módulo lunar para posarse en la superficie y realizar su misión. El alunizaje se producía cuatro días después del lanzamiento y la misión en la superficie duraba unos dos días. Durante las misiones Apolo se recogieron 382 kilos de rocas lunares que han permitido conocer el origen de la luna. Se han colocado sismógrafos en su superficie para conocer su estructura interna y espejos con los que medidas láser desde Tierra han permitido saber, por ejemplo, que la Luna se aleja de la Tierra unos 4 centímetros cada año. Al final de la misión, la parte superior del módulo lunar despegaba de vuelta hacia el módulo de mando, donde se encontraban de nuevo con el tercer astronauta en órbita. Abandonaban el módulo lunar y emprendían el regreso a la Tierra. Ya llegando a la Tierra, el módulo de mando se separaba del módulo de servicio y reentraban en la atmósfera terrestre. El módulo de mando, donde estaban los tres astronautas, finalmente amerizaban dos días después de salir de la Luna gracias a tres paracaídas y un flotador que los mantenía a flote hasta que un helicóptero iba a recoger a los astronautas poniéndolos en cuarentena. De 1969 a 1972 pisaron la Luna 12 astronautas de seis misiones Apolo diferentes. El programa se canceló en 1972 por motivos presupuestarios y desde entonces ningún ser humano ha pisado ningún otro satélite o planeta del Sistema Solar. Los astronautas que ahora viajan al espacio se encuentran en la Estación Espacial Internacional, que está solo a 300 kilómetros de altura orbitando alrededor de la Tierra.